Muchísimas gracias querido director y gracias a todos nuestros presidentes, vicepresidentes educativos, directores de área, directores de división, por el extraordinario trabajo que hasta este momento han llevado a cabo como líderes del Distrito 34. Toastmasters es una organización que nos ayuda a desarrollarnos como comunicadores y como líderes. Y en el Distrito 34, que abarca desde el estado de Nayarit hasta la península de Yucatán, tenemos socios y clubes comprometidos con esta misión. Esta noche quiero compartirles todas las actividades que hemos llevado a cabo desde la Dirección de Calidad del Programa en los prácticamente ya tres meses que tenemos de esta gestión 2021-2022. Primero me gustaría compartirles qué es la Dirección de Calidad del Programa, para que podamos entender cuáles son estas funciones que hemos estado trabajando. Somos responsables primero de todos los aspectos educativos y de capacitación dentro del Distrito 34. Promovemos el programa de club distinguido, es decir, las 10 metas que nuestros clubes logran para poder desarrollar las habilidades de comunicación y liderazgo de nuestros socios. Organizamos y planificamos capacitaciones y entrenamientos constantes para nuestros socios, oficiales de club y directores de área y de división. Y de la misma forma apoyamos a todos nuestros clubes con el desarrollo de clubes de calidad, es decir, herramientas, recursos... Entrenamientos, pláticas educativas que nos ayuden a lograr la misión de Toastmasters. Ahora, estas diferentes funciones no las he llevado a cabo yo como director de calidad individualmente. He tenido conmigo un extraordinario equipo de calidad del programa que hasta este momento nos ha apoyado en diferentes roles. Quiero presentarles, si es que no los conocían, a nuestro equipo de calidad del programa encabezado por un servidor y en el cual tenemos a Abraham López como coordinador de calidad de clubes, a Carolina Ceballos como coordinadora de concursos de oratoria, a Felipe Flores como coordinador de programas educativos, a Elizabeth Maya como coordinadora de entrenamiento de clubes, Paul Mora como coordinador de entrenamiento de distrito y Mayra Dávalos como coordinadora de construcción de liderazgo. Estas seis maravillosas personas en conjunto con nuestros gerentes, trío, directores de área de división, hemos estado trabajando arduamente para lograr estos objetivos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que desde la Dirección de Calidad del Programa nos hemos planteado para esta gestión? Son básicamente tres. El primero es conocer los beneficios que tenemos con nuestra membresía para poder fortalecer la membresía de nuestros clubes, la renovación y la retención. El segundo es consolidar la calidad de nuestros clubes y el tercero es construir el liderazgo de nuestros socios. Entonces, dentro de estos tres objetivos estaré compartiendo las diferentes actividades que hemos llevado a cabo comenzando con el de conocer los beneficios de nuestra membresía dar a conocer más allá de las sesiones de nuestro club que podemos disfrutar con los 45 dólares que estamos pagando en primera instancia la capacitación de oficiales de club que se llevó a cabo en seis eventos diferentes a lo largo de cuatro fines de semana en el mes de julio y agosto en donde logramos capacitar en equipo al 88.78% de los oficiales de nuestro distrito. Esto implica que logramos capacitar a más de 1.100 personas, líderes, en los 191 clubes que tenemos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y, de la misma forma, 121 clubes, es decir, 63% de los mismos lograron capacitar al 100% de sus oficiales de club en esta primera ronda de capacitación. Entonces quiero que por favor nos demos un fuerte aplauso y les extendemos un gran reconocimiento por haberse capacitado en la primera ronda de capacitación del Distrito 34. El segundo rubro es el de los entrenamientos y para eso me gustaría compartirles que ya hemos realizado algunos y tenemos planeados otros más para este periodo. Los pueden ver en este momento, entrenamientos sobre concursos, sobre herramientas digitales, sobre estándares de calidad, sobre cómo ser club distinguido, cómo generar un programa de mentoría, cómo llevar a cabo evaluaciones, sobre roles de liderazgo, sobre cómo ser DTM, cómo ser director de área qué nos hace falta para ser distinguidos y también cómo ser un oficial de tu club. Estos son los entrenamientos que tenemos agendados para todo el año y los estamos llevando a cabo los segundos martes y el... a ustedes. Segundos martes y cuarto lunes de cada mes en la plataforma de la página de Facebook del Distrito 34 a través del de comité de webinars que está dirigido por nuestro amigo Juan Ernesto García Piñagraje. En el tercer rubro, compartirles que también hemos llevado a cabo estos cuatro entrenamientos que les había comentado, son algunos de los que hasta este momento hemos llevado a cabo, cómo ser club distinguido, herramientas digitales para oficiales, esenciales de un concurso Toastmaster y estándares de calidad de un club. Otra actividad que hemos llevado a cabo es desarrollar y diseñar un calendario de actividades que nos permita tener conocimiento pleno al inicio del año de todas las actividades que tenemos agendadas desde la dirección de calidad del programa. Algunas de ellas son las campañas de calidad, los entrenamientos que les acabo de compartir, todos los concursos de oratoria, todas las capacitaciones de oficiales y algunas otras fechas importantes. Los puedes consultar en nuestro sitio web de calidad del programa bit.ly diagonal calidad de 34 en la sección de calendario de actividades, o puede simplemente escanear este código Ahora, en el segundo objetivo de consolidar la calidad de nuestros clubes, hemos llevado a cabo las siguientes acciones. Primero, hemos diseñado un entrenamiento de 20 minutos para compartir mejores prácticas sobre lo que un club de calidad debe de considerar para que Sesión tras sesión se logre el objetivo de desarrollar más comunicadores y líderes en sus paredes. Estaremos impartiendo este entrenamiento a la mayoría de los 191 clubes del distrito. Ténganos un poquito de paciencia, somos solamente 7 personas que nos tenemos que distribuir en los 191 clubes, pero en la medida de lo posible lo vamos a estar haciendo. Y hasta este momento lo hemos hecho ya en 10 clubes, están aquí, Young Masters, Cancún, Liderazgo Avanzado, Huajuapan. Compromiso y pasión, Renacimiento Villacuapa, Mapiltepet, Juvenil Técnica 3, Cardel Voz y, y Expresión. En cuanto tu director de área haga su visita oficial, me estaré poniendo en contacto con los mismos para poder agendar este entrenamiento y visitarte a alguno de los integrantes del equipo de calidad. Un segundo punto importante es el sitio web de recursos educativos que ya te comentaba hace un momento, donde puedes encontrar todos estos recursos, calendario, concursos, capacitación de oficiales, todas las campañas, manuales, videos y webinars, pláticas educativas, presentaciones, que nuevamente lo puedes descargar y encontrar en cualquier momento en este enlace o simplemente escaneando este código QR con tu celular. Y... Un punto también que hemos impulsado es una reunión que tenemos de forma semanal, los lunes a las nueve y media de la noche, en donde alguno de los integrantes del equipo de calidad estamos presentes para resolver tus dudas, cualquier tema que tenga que ver con Basecamp, capacitaciones, concursos, Club Central Padways, programa de Club Distinguido, DTM, cualquier duda que tenga que ver con el rubro de calidad del programa, lunes a las nueve y media de la noche puedes conectarte de forma libre preguntar y podemos ayudarte sin ningún inconveniente. Finalmente, en el tercer punto importante de construir el liderazgo de nuestros socios, hemos llevado a cabo las siguientes acciones. Primero, la capacitación de oficiales del distrito, que se llevó a cabo en dos fechas. La primera el 3 de julio en la ciudad de Guadalajara y la segunda el 17 de julio de forma virtual, en donde logramos capacitar al 100% de nuestros 45 directores de área y 12 directores de división muy importante para que todos ellos tengan las herramientas y recursos necesarios para llevar a cabo su rol eficientemente. Y en noviembre, en el marco de la, del encuentro de líderes, vamos a realizar algunas actividades que estén enfocadas en darles herramientas de valor a los líderes de nuestro distrito y de que de esa forma puedan sentirse empoderados para volver a sus áreas y divisiones a cumplir con la misión de nuestro distrito. Yo te invito, y de hecho el día de hoy se, se compartió, que no te pierdas la oportunidad de acompañarnos en la ciudad de Moril de Michoacán y que no te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. Un segundo punto importante es la retroalimentación en todos los eventos del distrito. Todos los ponentes de nuestras capacitaciones han recibido una retroalimentación de cada uno de los asistentes que están presentes en estos eventos. Y a cada ponente les hicimos llegar un reporte con su retroalimentación correspondiente. Le agradezco a Felipe Flores por su extraordinario trabajo haciendo esos bellos reportes, porque han sido realmente mucho trabajo, pero tremendamente valiosos. Y... Por primera vez estamos promoviendo que cada evento del Distrito 34 tenga una retroalimentación, específicamente ahorita hablando acerca de la calidad de nuestros concursos, esto con el afán de poder recibir retroalimentación de las personas que asisten a estos eventos y poder mejorar en subsecuentes ocasiones. Evaluaremos también la calidad de todos los, de nuestros clubes utilizando los reportes de visitas diarias que ahora en su rediseño incluyen un puntaje que nos permite medir de forma clara el nivel de calidad de cada uno de estos. Entonces, recordemos lo que no se evalúa, no se puede mejorar, cada evento que el Distrito 34 desde la dirección de calidad del programa realice, va a ser evaluado para que podamos mejorarlo en ocasiones próximas. Y el último punto en este importante aspecto del desarrollo del liderazgo es el entrenamiento para roles de líderes, el, de roles de liderazgo de nuestro distrito, que, nos estaremos, que estaremos impulsando en los meses de noviembre para los que estén interesados en ser directores de división, gerentes, director de crecimiento de calidad o de distrito, esto en conjunto con nuestro comité de liderazgo del distrito. Y de la misma forma, en febrero, para los directores de área que estén interesados en ocupar estos roles de liderazgo, estaremos llevando a cabo un entrenamiento en ese sentido. Y en el mes de abril, lo consecuente para los oficiales del club de forma que si tú quieres ser oficial de tu club, director de área, director de división, gerente, director de calidad, de crecimiento o de distrito en algún momento futuro, acompáñanos en alguno de estos eventos para que podamos compartir mejores prácticas, expectativas, cuáles son las funciones que estos diferentes roles de liderazgo de nuestra organización tienen. Para concluir, me gustaría hacerte algunos anuncios y recordatorios parroquiales muy importantes. El primero es acerca de los avances educativos y del de programa de club distinguido de nuestro distrito. Muy importante que revises que todas las metas que hayas dado de alta se encuentren registradas para la redundancia correctamente en la plataforma. Para eso te diriges a esta dirección. Le das clic en Distrito 34 en la parte superior izquierda y luego en la pestaña de Club Performance vas a encontrar las metas registradas de tu club. Y los logros educativos personales de cada uno de los socios de tu club, los encuentras igualmente en Distrito 34, luego en la parte de la barra lateral, Daily Reports, y en la opción Educational Achievements. Ahí vas a encontrar cómo se van dando de alta los logros educativos personales de cada uno de tus socios. Muy importante que confirmes que están correctos. Campañas que tenemos en este momento vigentes para nuestros socios. Primero, la campaña de Mentor Pathways, en donde los socios que, re, que den de alta el logro de Pathways Mentor Program antes del 15 de abril, recibirán este PIN. Cómo dar de alta ese programa, lo puedes encontrar en nuestra página de recursos. Hay un video que nuestro amigo Paul Mora, coordinador de entrenamiento del distrito, nos hizo favor de grabar, para que ahí puedas identificar cómo activar este programa. También la campaña Triple Corona Pathways, registra nivel 3, 4 y 5 o DTM de alguna trayectoria antes del 15 de abril y recibes un pin oficial de triple corona. Y lo mismo para la campaña de DTM Pathways, en donde si registras un logro de Distinguished Toastmaster, antes del 15 de abril recibirás el mismo pin. Campañas para clubes en este momento, la campaña Perfect 14, todos los Clubes que logran una asistencia del 100% de sus oficiales a ambas capacitaciones de oficiales, van a recibir este bonito listón. Bueno, ahí no se ve el listón, pero imagínense que es un muy bonito listón. El, la campaña Club de Excelencia, en la que si antes del 31 de diciembre tu club registra cinco metas educativas y una meta de membresía, va a recibir este listón. Y la campaña Compromiso con la Calidad, que tiene que ver con la el entrenamiento de estándares de calidad que les comentaba hace un momento. Todas estas campañas, recuerden, las pueden encontrar en nuestro sitio web de recursos. Y finalmente dos campañas para directores de área de división. Primero la campaña Liderazgo Extraordinario, que básicamente promueve que tengamos personas que asistan a los entrenamientos de líderes de distrito y directores de área en noviembre y febrero. Y la campaña Concurso en Excelencia, que tiene que ver con la medición que estamos haciendo de la calidad de nuestros concursos. ¿De acuerdo? Concursos de oratoria, recordarles que tenemos cuatro categorías para este periodo 2021-2022, oratoria en español y table topics en inglés para este primer semestre, international speech contest y evaluación en español para el segundo, las fechas las encuentran ahí mismo. Y para este primer semestre les comparto que ya tenemos las fechas para todos los concursos de división. Han estado publicadas desde prácticamente inicios de septiembre, pero si no las conocían, ahí las pueden ver o directamente en la página de recursos, en la sección de calendario de actividades, ahí encuentran todas las fechas de los concursos de división para este primer semestre. De la misma forma, la semifinal 1 y 2 del Distrito 34 se llevarán a cabo el 12 y 13 de noviembre y las finales de otoño del de distrito se van a transmitir a través de plataformas virtuales el 26 de noviembre a las 6 de la tarde cualquier duda pueden hacérmela saber para que con gusto la podamos aclarar últimos eventos que tenemos en octubre los de división el 12 de octubre recordarles tenemos el entrenamiento crear un programa de Venturiente Club el 12 y 13 de noviembre las semifinales 26 y 27 de noviembre el encuentro de líderes del cual voy a comentar brevemente en un momento finales de oratoria del distrito el 26 de noviembre y el 27 el encuentro de oradores eventos del 2022 que tenemos planeados todo enero y febrero la segunda ronda de capacitación de oficiales de club en febrero los concursos de oratoria a nivel de club para nuestros presidentes y educativos que están aquí observando váyanlo considerando el 15 de abril tenemos nuestros primeros clubes distinguidos de forma oficial, cuando se abre la plataforma actualizada. Entonces, para que tengan en mente que los primeros clubes distinguidos van a aparecer en esas fechas. También el 15 de abril se cierran la mayoría de las campañas para socios, Mentor Pathways, DTM y Triple Corona. Y en la primera sesión de mayo, la elección de oficiales de este club se debe de llevar a cabo para poder elegir a los futuros líderes del de mismo. Y finalmente, 30 de junio, cierre del año todos más. Por último, me gustaría comentarles algunos puntos importantes sobre el, el encuentro de líderes de México que se va a realizar en la ciudad de Morelia, qué emocionante, espero que todos ya estén eh, buscando hospedaje y vuelos y comprando su carnet. Se realizará el registro el viernes 26 alrededor de las 2 de la tarde y la, la inauguración se convocará a las 4 de la tarde del viernes, para que entonces lo tengan en cuenta. Las finales del distrito, como les comentaba, se transmitirán a través de nuestras plataformas virtuales a las 6 de la tarde. El sábado 27 empezaremos a las 9 de la mañana con talleres, conferencias, actividades de valor para ustedes. Y el encuentro de oradores se va a realizar con los tres mejores oradores posicionados del concurso de oratoria en español que estén presentes en Moreno, Vale. Entonces, por si estabas pensando... No asistir a Morelia, para que lo pienses de nuevo, y nos acompañes a la ciudad capital del estado de Michoacán, al encuentro de líderes de México, que estaremos llevando a cabo en el marco de esta actividad. Queridos amigos, presidentes, vicepresidentes educativos, directores de área y de división, para mí ha sido un placer hasta este momento, prácticamente ya tres meses, servirles como director de calidad del programa. Aquí encuentran las formas en las que me pueden contactar, un mensaje de WhatsApp, una llamada, un correo, estoy para servirles como director de calidad del programa del Distrito 32.